Vocabulario del material escolar por profedl.es El lápiz. Ejemplo. Mi lápiz no tiene punta. El sacapuntas. Ejemplo. Mi lápiz no tiene punta. ¿Me prestas tu sacapuntas, por favor? El bolígrafo o el boli. Ejemplo tu boli es de tinta o de gel la goma de borrar ejemplo ups esto está mal necesito una goma el subrayador ejemplo me prestas un subrayador amarillo el estuche ejemplo en mi estuche guardo todas mis cosas las pinturas. Ejemplo. Coloreo un dibujo con mis pinturas. La calculadora. Ejemplo. La calculadora sirve para hacer cálculos. La regla. Ejemplo. Uso la regla para medir y hacer líneas rectas. La mochila. Ejemplo. ¿Cómo pesa mi mochila? ¿El ordenador o la computadora? Ejemplo. Tengo que encender el ordenador. La tableta. Ejemplo. Los estudiantes toman notas en sus tabletas. El proyector. Ejemplo. El proyector está roto. La pizarra. Ejemplo, la profesora escribe en la pizarra. El borrador. Ejemplo, la profesora borra la pizarra con el borrador. La tiza. Ejemplo, para escribir en la pizarra necesitas una tiza. La agenda. Ejemplo, apunto los deberes en mi agenda. El cuaderno. Ejemplo. Tomo apuntes en mi cuaderno. El libro. Ejemplo. Abrimos el libro por la página 10. El examen. Ejemplo. ¡Uf! Este examen es muy difícil. El folio, la hoja o el papel. Ejemplo. Necesito un folio en blanco la papelera ejemplo la papelera está llena de papeles las tijeras ejemplo las tijeras sirven para cortar papel el pegamento ejemplo el pegamento es para pegar cosas el clip ejemplo necesito un clip para unir todas estas hojas la chincheta ejemplo el papel está clavado a la pared con una chincheta la cinta adhesiva ejemplo me pasas la cinta adhesiva tengo que poner este cartel en la pared la grapadora ejemplo con la grapadora puedes grapar folios. El pupitre. Ejemplo. La estudiante se sienta en su pupitre. Completa las actividades en profedl.es. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita.